Yo, sa sa sanar no, la sa. mente. De PeCo Producciones. La mente, medicina insurgente, los tambores me mantienen en la tierra presente. Cierro los ojos, mi cuerpo lo siente. El ritmo que oigo, el cuerpo me mueve. Y un rico saborcillo que todo lo envuelve. Y un ambiente creado para la gente rebelde. Para la gente que no quiere seguir siendo dependiente. Tenemos que aprender la actitud de paciente. No vea la culpa que en nadie pertenece. Compasión por ti y por todos los seres. Pasaron muchos años, no me digas que te esperes. Formas parte del. Así que nunca te arrestes Puede que al principio te cueste Como aceptar lo que llegue o escuchar lo que duele Para hacer lo que sea, tienes que hacerte Si sigue tu instinto no puedes perder de frente de los errores se aprende, pues el miedo envejece, a la mano que mete, la cuna te duerme, pero tú no te dejes, atento que llueve, pues después se agradece, emociones muy fuertes, pero piénsalo antes, la cárcel está llena de pobres, no de malas, si te llevan pa'lante, no hay colegas que lo paren, si puedes esconderte, sobre todo organizarte, arte, arte, oyendo por las calles, como el olor de un cadáver cuando arde, marche su tate, reventaron su imagen, se sintieron grandes, pues ale, ale, al patio mi compadre, ya llega la tarde, abrieron los bares, pocos familiares, pares, pares, suban y bajen, la ola está pasando por todos los mares, aunque te gusta pensar que estoy al margen,